Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes 6 de agosto del 2018 iniciando esta semana laboral en nombre de todo el equipo de mañana, en nombre de Telenor gracias por compartir con nosotros este espacio y podernos brindar la oportunidad de entrar a sus hogares yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole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 pero acompañado del de que todo lo puede. Gracias también porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 de la mañana por este su programa de mañana y su canal 10 de Telenor. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo dos horas de información, análisis, en fin, e entrevistas. Muchas gracias Francis, gracias a Telenor que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas jorobadas, también al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, Puerto Plata, al 41 a la olímpica de ciudad de La Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, ...y todo su entorno, la provincia de los Metales Preciosos. Gracias también a Televiaducto, Canal 17... ...que nos empalma con la provincia de los presidentes... Espaillat, Moca... ...y también al Canal 46... ...que nos une a todo el Cibao con Santiago... ...la ciudad corazón, esto es en de mañana. Y también gracias a Canal 1014, a Canán... ...en diferido a las 11 de la mañana... Y nos une con todo Estados Unidos. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy tendremos la entrevista central al presidente de la ADP Regional Nordeste. William estará con nosotros. William eh, Hernández. William Hernández en la sección, en la entrevista central del Café Recordar que teníamos en, dentro de nuestros temas el analizar los libros de texto y el currículum por el cual eh, nos hemos preocupado, y que aquí en este programa hemos denunciado que se intenta sacar de los libros de texto nuestra historia real y las historias de un pueblo que ha sido o ha dado muestra de heroísmo. Bueno, entre esos temas y otros estaremos tratando con William mm. Hernández Interesantes temas para todos nosotros De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET Que nos dice que durante el fin de semana estuvimos en la incidencia de onda tropical y vaguada En los niveles en medios y altos de la troposfera Estas ondas tropicales y, eh, tropical y vaguadas trajo como consecuencia eh, tormentas con relámpagos y descargas eléctricas en algunos puntos de, de nuestra geografía nacional. No obstante, al encontrar poca humedad por la presencia también de polvido de Sahara, estos aguaceros fueron débiles a moderados y focalizados en algunos puntos geográficos de nuestro territorio nacional. Por esto, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene todavía alerta para el Gran Santo Domingo Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez y dice que la temperatura van a continuar calurosa. Las posibilidades de lluvia están especialmente en la zona noroeste, cordillera central y zona fronteriza. Viento cálido del este está provocando que las condiciones de lluvia sean eh, poco eh, favorables para poderse desarrollar fuertes aguaceros no obstante por las condiciones de alta temperatura que se dan mantiene a toda la población diciéndole que se hidrate bien se cuide de exponerse a los rayos de sol por tiempo prolongado de 11 a 4 de la tarde y también a los que sufren alergia y tienen problemas respiratorios a los más vulnerables envejecientes y niños mantenerse eh, resguardado y mantener todas las precauciones y las recomendaciones médicas del lugar para evitar daños, ya que tenemos presencia de polvido de Sahara, altas temperaturas también en todo el territorio nacional. Ya hay alerta para España y Portugal por las altas temperaturas, se registraron temperaturas hasta de 46 grados, y estas altas temperaturas que está surcando toda Europa ya cobró sus primeras víctimas en España. Fuego también en Portugal producido por estas altas temperaturas. Estas son las condiciones del tiempo que nos están rigiendo por el día de hoy. Alta temperatura hoy y mantiene Metrología Alerta el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Monsignor de la Vega y Sánchez Ramírez. Muchas gracias, Julio, por tu informe del tiempo ya saben que tienen forma y fórmulas para planificar su día y tener en cuenta todos estos detalles que nos entrega Fulvio de la, de la información de meteorología y de lo que cómo regirá el tiempo para el día de hoy y los días siguientes. Fulvio, eh, quiero advertir algo. He visto de forma recurrente la opinión no solo de Félix Nova en Bonao que es el senador de de la provincia sino también de la pictoresca Sonia Mateo con el tema de la habilitación de Danilo Medina Sánchez Lidio Cadet también y es recurrente, digo, porque suponemos que hay un alto grado de conciencia en un senador y en una senadora que no debe traspasar más allá de lo justo y de lo controlado que debe ser un político que está dentro del Senado. Primero porque en el Congreso, los legisladores son los responsables de la ley y pareciera que ellos mismos están haciendo un ejercicio de que el que hace la ley hace la trampa y anda es que eso le ha dado caminando no es. ese mensaje de que hace la ley hace la trampa directamente no lo dicen, pero actúan y hablan Cosas que para nosotros, que conocemos un poquito la ley, nos resulta chocante cuando yo trato de cumplir con la ley y de la constitución sobre todo. ¿Cómo se están arrojando al suelo y al zafacón todos los principios constitucionales y legales el cual debe velar? Y deben ser para los legisladores la búsqueda de su satisfacción del deber cumplido. No atropellar, no distorsionar, porque hay un pueblo que lo está viendo, hay un pueblo que está desorientado y que capta muy bien cuando el sistema le favorece. Mira, cuando tú escuchas a una persona como Lidio Cadet, encargado de ética, oye bien el cargo, ¿eh? el del departamento de ética, Lidio Cadet, decir que no se puede descartar que el presidente Danilo Medina vaya a la reelección por la voluntad de Dios, oye, metiendo a Dios también en esto. Es que son atrevidos. O sea, en ese partido no hay escrúpulos, Francis. Es que son atrevidos. No hay escrúpulos. O no en ese partido. En ese sector que gobierna, ese partido y al país, al parecer bueno, la el... razón le ha desaparecido. Se le han ido todo a Leonel y ahora son todos de Danilo. Y cuando vemos esto, lo único que ofrece ese otro sector... No es restablecer el pensamiento bochista. No es restablecer la condición de un Estado cumplidor de la Constitución y de las normas. Bueno, el, el pensamiento bochista, Juan Bosch en, en el 1982 dijo que no habrá un solo peledeísta, uno solo, ¿eh? que se haga rico con los cuartos del pueblo y no sea juzgado. Bueno, uno no dijo, solo, uno eh. solo no va a ver, pero hay muchos. Entonces, desde decir a Juan Bosch, lo vengo advirtiendo. Yo no soy eh, bochista eh, en sí mismo del PLD, pero ciertamente que las instrucciones de este pensador, de este maestro, tiene que llamarnos a nosotros a reflexionar. Y el pueblo es a quien yo le estoy hablando para que adviertan de que viene una corriente y está en pie una corriente, de hacer creer que es tan sencillo y que no nos va a suceder nada en el momento o a futuro si se toca nuevamente la constitución, porque hay que habilitar a Danilo. Eso sería caer en el abismo una vez más, y traería mayores consecuencias. Recuérdense que nosotros estamos padeciendo como país la carga de una construcción de una planta que suponemos es una planta de energía para que el pueblo y la sociedad y el desarrollo pueda alcanzarse en la República Dominicana. Pero ya sabemos que es una construcción, que es una carga, que es deficitaria, que nosotros por asunto de corrupción los bancos nos cerraron los créditos en relación a la inversión de Punta Catalina. Y quienes están arrestando, quienes están retando ahí atrás esperando que llegue el, el gran botín es los industriales y los empresarios de la República Dominicana, que como dije antes, si hoy vemos un 13 punto tanto por ciento en el crecimiento de la economía, que supuestamente se debe a la construcción, ciertamente que es a la construcción exclusiva de Punta Catalina, que está arrojando esos altos índices de inversión. ¿Por qué? Porque se está utilizando nuestro propio dinero. No es de los financiamientos que estaban en espera, que a raíz del escándalo de Odebrecht, a raíz de los escándalos en Brasil, abandonaron y negaron el desembolso a República Dominicana. No los entendemos. Sería Esto Francis, no juego. Sería, Francis, que ellos están obligados a promover su proyecto de reelección para provocar una presión tal que tengan entonces oportunidades de negociar impunidad. Tiene sentido esa, esa presunción. Porque, déjame decirte, todos los casos de corrupción que hay en ahora mismo, sobre el tapete y lo que hay guardado Lo envuelven directamente a, a la mayoría de ellos Y la única manera de resguardar su, su, su, su, su tropa Es nuevamente querer volver o quedarse en el poder Pero esa muestra, Fulvio, peligrosa de legisladores en reelección Y van y a reelegirse ellos también Pero obviamente es porque por es la misma situación de, de antes de ayer esta mañana me parece igual a la de ayer. Entonces lo que pase mañana en la Cámara de Diputados con relación a la ley de partido puede ser una, una un toque de, de campana, de alerta, a lo que puede ser la relación real. Bueno, sería más sano lo que va a suceder mañana y que se ligue a la decisión de su propio partido, que se maten ellos y no que pongan al país en esto. Claro. Es preferible que ellos sean los que determinen en su, en su PLD quién le va a gobernar o quién le va a ser su candidato. Pero vergüenza debe darle a todo aquel que atribuya a un buen comportamiento esa línea que pasó en el 15, en el PLD y en el país, que no vuelva a suceder y aquí no pase nada. Yo no voy a levantar esta voz porque resulta... Canzón, advertir lo que yo advierto Imagínate, hoy, para que un pueblo continúe en las sendas de sus intereses particulares sin pensar en mañana, sin pensar en la colectividad y en los que menos tienen. Imagínate en las pocas condiciones que tenemos nosotros hoy, en, lo que, en las pocas condiciones que tiene el pueblo para hablar hasta de política y mucho menos hablar de reelección. Y si atreven entonces a hablar de reelección bajo estas condiciones, un país hipotecado, un presidente que va a pasar a la historia como el presidente que más ha endeudado el país, para que usted tenga idea. Y donde la institucionalidad terminar, se perdió en muy sí, alto porcentaje. Va a terminar con más de 20 mil millones de dólares en ocho años tomado prestado este presidente que tenemos. No se ve razonamiento. Y también en 20 años que van a cumplir de gobierno, no hay un solo problema solucionado de la sociedad dominicana. Tenemos el mismo problema de agua potable en los hogares, tenemos eh, más agravado el problema de las viviendas, tenemos más agravado el problema de la salud, tenemos más agravado el problema de la misma educación por los índices que hay, tenemos más agravado el problema de la seguridad y, y la criminalidad que se da en las calles dominicanas. Tenemos más agravado el problema de los, de, del campo dominicano. Entonces, bajo esta situación, es un absurdo pensar en reelección y, sin embargo, lo están haciendo. Bueno, y hay un grupo empujando eso. En la forma. De los vividores, de los que están ahí. En la forma, ahí. porque yo no entiendo, es decir, no tendría ningún inconveniente. Es la forma que se tima la institucionalidad dominicana y ciertas figuras jurídicas que no cohabitan o no son compatibles con lo que están planteando estos legisladores. Yo puedo válidamente establecer que esta historia se debe escribir y titular, quien hace la ley, hace la trampa. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos mismos que modificaron la ley, la constitución, que le ponen la mano a las leyes, ellos mismos que conocen los límites que la propia constitución estableció por los mismos constituyentes o no en este caso, por los mismos reformadores, legisladores, que son los mismos que están hablando esta, esta France. torpeza France. pública que el pueblo que lo eligió debe darle rechazo. Francis, pero yo te leí a ti las cinco leyes que ha aprobado el Congreso. En el Congreso, Francis, se, se gastan, se basan en el Congreso, en las ambas cámaras, 6.717 millones de pesos. Y de febrero acá se han aprobado cinco leyes solamente. Es decir, que esas cinco leyes le han costado al país 2.798 millones de pesos. El sistema Braille el Día del Arimar, el Día de la Gastronomía Dominicana, eh, eh, el Colegio de Enfermería, en fin, cosas que se pudieron haber aprobado en un solo día, le costó al Congreso de febrero a la fecha, prácticamente seis meses, y no ha habido nada a favor del pueblo. Y ese Congreso que se religió por reelección es el primero, Francis, que va a estar defendiendo eso, para ellos quedarse ahí enquistado como un cáncer. Pero tiene el favor de una sociedad estos cambios. Por eso es que se hace necesario que ellos decidan o que el pueblo le haga presión para que se apruebe la ley de referendo. Para dejarlo que ellos hagan lo que piensan hacer en una nueva reforma, pero requieren requieren de un referendo aprobatorio para que el pueblo que lo eligió para que lo represente en el Congreso. Luego de esa representación, el pueblo lo legitime o le diga no, no va, pero tampoco desean organizar la casa. Lamentamos que legisladores estén coqueteando con la burla a la Constitución nueva vez. A la burla a las instituciones políticas, a los partidos, donde no le dan movilidad a sus bases, a sus masas, donde no le están dando oportunidad para que otros sean los que representen sus propios partidos. Mientras tanto... Ahí es que vamos a nosotros como pueblo a sufrir las grandes consecuencias. Librémonos de ver a los que hacen la ley, la, la ley hacer la trampa. ¿Qué es lo que ellos se proponen ahora? Mientras tanto, nos tienen embullado con que abierta, que cerrada, que abierta, que cerrada, mientras el pueblo se está cayendo a pedazos en las calles dominicanas y no hay seguridad para las familias de nuestro país. Esto es de mañana, manténgase ahí, hay más contenido.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 Gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana, a ustedes quienes se levantan a esta hora. Recuérdense que estamos compartiendo dos horas de trabajo periodístico, información y análisis. Ya se integra, previo a las noticias, Raquel Ortega para que le dé la bienvenida a hablar. Buenos días, Francisco. Buenos días, ¿Qué tal? Buenos, Buenos días, día, Raquel. ¿Cómo Buenos estás? días, bien, gracias tu, a Dios. Con tus detalles verdes en la corbata. Sí, sí, sí. Caminando sí. a la marcha del millón. Estamos, estamos calentando, calentando los motores, los motores. el <risas> sábado y vamos el 12 para Santo Domingo. Excelente. Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí. En este lunes 6 de agosto, Día de la Transfiguración del Señor. Saludo, Vladimir Paula, que ya está listo con las noticias. Buen día, Vladi. Buenos días, Vladi. Buenos días, hermanos míos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo te amanece? Muy bien, ¿y tú? Bendiciones. Amén, amén. ¿Te puedo ir, Francis? Presente aquí, gracias a Dios. Francis. Presente, el salto, hermano. fin de semana, hermano. Excelente. ¿Y Pulp? a ti? Bien, bien, gracias a Dios. Fulvio. Aquí estoy, hermano, desesperado por escuchar tus noticias. Ahí voy, líder, ahí voy. Mire, iniciando rápidamente con las noticias. Entonces, vamos al ámbito internacional. Más de 80 muertos durante terremoto en Indonesia. 80 personas murieron y 5 resultaron heridas en el sismo de magnitud de 7 que sacudió a Indonesia en el día de ayer. Le siguieron los dos temblores secundarios, entre ellos uno de magnitud 5. Ahí vemos las imágenes, señores, cómo estaban por allá en Indonesia y lo que causó este fenómeno. Increíble, impactante Ahí están las imágenes Escuchemos El terremoto fue extremadamente fuerte Estaba en el tercer piso con mi madre Que está siendo atendida aquí Cuando pasó todos estaban en shock Pero no pude hacer nada Mi madre, mi hermana y yo Se lo dejamos a Dios Siempre cuidaré a mi madre pase lo que pase cuando estaba trabajando, inicialmente fueron como pequeños saltos, pero se fue haciendo más y más grande y la gente empezó a gritar terremoto. Luego todo el equipo entró en pánico y huyó del edificio. Después los oficiales nos pidieron evacuar el edificio. Estábamos un poco asustados porque duró mucho tiempo. Todo tembló, todo se movía. Bueno señores, ahí está, y recordamos que esto podría aumentar las cifras, ¿eh? porque debajo de esos escombros quedan personas atrapadas. Miren, Nicolás Maduro acusa al presidente de Colombia de intentar asesinarlo. Recuerden ustedes lo que sucedió este pasado fin de semana. Miren ahí las imágenes señores, cuando los trones... Lanzan contra Nicolás Maduro, ahí está inmediatamente, viene la protección hacia él En un acto llevado a cabo por ahí en Venezuela señores, ahí están las imágenes Imágenes aéreas en el momento en que ocurre el supuesto atentado contra Nicolás Maduro y el ataque de drones Ahí están las imágenes, mírenlo ahí señores, increíble Así que vamos a ver entonces las declaraciones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 Y estoy seguro aparecerán todas las pruebas, estoy seguro, pero los primeros elementos de investigación apuntan a... Bueno, ahí están las declaraciones de Nicolás Maduro en torno a este supuesto atentado contra él el pasado fin de semana por allá y repito, acusando al expresidente de Colombia y a la derecha venezolana. Miren, seis detenidos por, por supuesto ataque al presidente de Venezuela, en ese mismo orden. Así que ahí está. Vamos a escuchar. Adelante. Pero ese atentado iba a destruir, a descabezar a todo, un a todo un estado. Estaban todos los poderes representantes de los poderes públicos. de Este atentado contra mi vida vive en los Estados Unidos de Norteamérica en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir Grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela. Señores, ya entrando entonces al ámbito nacional, el PRM realiza parada cívica contra la corrupción y la impunidad en Santo Domingo. La actividad se llevó a cabo de manera simultánea en varias provincias del país. Escuchemos. Decidimos... El PRM salir a las calles a acompañar las demandas de la sociedad. Nos movilizamos contra la corrupción, contra la impunidad, porque queremos mejor calidad de vida para nuestros hermanos y hermanas dominicanos. Es una actividad del partido y ellos son personas dirigentes, líderes del partido y pueden participar en el mismo. ¿Por qué no a prevenir la resolución de la No. No, no. Aquí tú no ves ninguna propaganda de ningún candidato. Nosotros queremos un cambio político en este país. Vamos a ir casa por casa, pueblo por pueblo, barrio por barrio, llevando el mensaje de cambio en contra del Partido de Liberación Dominicana que se niega a rendirles cuenta a esta sociedad. Miren señores, ahí está. Mujer da luz en plena calle de Santiago. Una mujer de nacionalidad haitiana Dio a luz en plena calle, el hecho se produjo en el municipio de Villa González, Santiago. Según su pareja, el caso se produjo por falta de atención de los médicos del hospital Napier Díaz, donde acudió con dolores de parto y según él, le enviaron a una clínica a realizarse una monografía y al salir del centro alumbró la criatura y fue asistida por el personal en las afueras del centro privado. Escuchemos. Fue pues mucha negligencia desde de la doctora, porque como doctora ella tenía que saber, porque tú como doctor tienes que saber, cuándo una persona está haciendo un parto que no puede caminar ni mandar ni de, de aquí al centro, a de tela allá afuera. Eso es todo lo que yo hago que tienen sabes. Ahí está, repito, esta mujer, según las, los detalles, acudió, ¿verdad?, con dolores a la clínica a realizarse una monografía, una sonografía. Corregimos aquí una sonografía Fue entonces verdad cuando luego ocurrió el hecho Ahí están las imágenes Miren oficial de la policía mata conductor en Atomayor La víctima fue identificada como Silvestre de 24 años Ultimado la madrugada del sábado frente a una sucursal bancaria en Atomayor Por el teniente coronel de la policía Emilio Corcinio Galván Así que ahí está Escuchemos audio ambiental de lo ocurrido. Adelante. señores ahí está esto ocurrió en ato mayor el teniente Emilio Corsinio fue que le disparó ahí están las imágenes miren entrando ya entonces en el ámbito local regional vamos a Samaná donde por allá matan a un ciudadano francés en Samaná desconocidos asesinaron de varios disparos a un hombre de nacionalidad francesa en el callejón de la cueva del distrito municipal las galeras se trata de Christopher Clown Michel, de 51 años, residente desde hace más de 14 años en el país. Ahí está, señores. Según versiones de su pareja sentimental, momento en que estos llegaban a su residencia, la víctima a bordo de la motocicleta marca Super Tucán, color blanco, y ella a bordo de una pasola, eh, y esta a varios disparos, manifestó su esposo, que corría en que estaba herido, por lo que ella se dirigió al destacamento de la policía de las galeras y al regresar ya estaba, ya este había muerto, fallecido. Así que ahí están las imágenes del de francés Christopher Clown, repito, muerto en Samaná este pasado fin de semana. Miren señores, ya entrando al ámbito entonces local, posiciones encontradas entre diputados del PLD ante la ley de partidos. Escuchemos entonces las declaraciones de los diputados PLDistas. Adelante. La comisión eh, ya aprobó y en la próxima semana vamos a sancionar lo que son la, la, eh, la ley de partido, vamos a aprobar con la ayuda de Dios, eh, porque ya sí se llegó a, no a consenso, sino a votación y en el PLD, en la mayoría. Eh, cuando gana la minoría tiene que sumarse. Centralismo democrático. Es verdad que tiene cuatro meses que no se reúne y las reuniones deben ser, deben ser mínimo mensuales, las ordinarias. Pero hay contradicciones internas, hay maneras de ver eh, diferentes las cosas entre los dos líderes que tenemos en estos momentos, que son los que se disputan el, el control. ...del partido. Nuestro partido ha vivido muchas crisis y siempre ha sabido salir airoso. Esta no es una excepción. Definitivamente buscaremos la manera de cómo, de cómo buscar los puntos de evidencia. Bueno, ahí está. Miren, el gobernador de la provincia, Duarte, afirma gestiona las obras pendientes. Escuchemos. Y todo eso es un proceso que se está caminando y hacer, hacer, hacer, aceleradamente se le está metiendo presión para que eso suceda pronto yo creo que ya la acumulación es un tema que, que hay que dejarlo que, se, que siga avanzando porque ya eso es una realidad las otras obras de la plaza de la cultura la ciudad de Juan Bosch el 9-11, los caminos vecinales nosotros estamos eh, analizando un encuentro aquí en San Francisco de Macorís, con el señor presidente de la República, para que sea él que anuncie varias cosas más que son importantes para nosotros. Bueno, ahí está el gobernador. El director de tránsito en San Francisco de Macorís asegura continuarán programas de señalización y reorganización de esta ciudad. Y sus calles, adelante. Precisamente hemos estado realizando diferentes tipos de señalizaciones en varios lugares de la ciudad. Hoy mismo, sábado, estamos trabajando en la calle Fran Grullón con Bienvenido Fuentes Duarte, donde ahí hay un conflicto fuerte del tránsito, ya que los conductores de vehículos pesados no respetan los espacios y algunos conductores también se acercan mucho a la intersección y ellos no pueden doblar. Vamos a hacer una señalización moderna. ...que permita la fluidez del tránsito... ...en lo que es la avenida Fran Grullón... ...y también hemos estado recuperando espacios públicos... ...de diferentes lugares... ...retornándole a los ciudadanos... ...lo que es el área de esparcimiento... ...en diferentes lugares de la ciudad. Ahí está señores, muy bien, muy bien... ...miren joven se suicida en San Francisco de Macorís... ...deja una carta diciendo... ...todo tiene su final... Anthony Reyes de 23 años... ...quien se quitó la vida en su residencia ubicada en el sector el capacito señores escuchemos adelante me parece que él estaba acechando que yo me no durmiera o sea que estaba reportado ahí en la cama mía y cuando me levanto me voy para el trabajo la voy pero voy allá a chequearlo ahí me encuentro colgando en una en, en, en el 12 no me tiene droga allá la lo llevo a ese camino Ahí dejó la nota dejó la nota muy escrita Tenía que llegar a este momento por, por la pipa. ¿Cómo era su hijo? ¿Eh? ¿Su hijo cómo era? Él tenía cuantas complicaciones, pero él estaba normal, pues. estaba normal. Tenía complicaciones con la mente también. Él no... Su madre murió hace como 5 o 6 años atrás y hoy todavía tenía ese trauma en la mente después de estar usando la droga. Estaba separándole el pasaje para que ahí se fuera a Estados Unidos. ¿Era residente? Sí, americano. Bueno, muy lamentable, caramba, que ese joven haya tomado esa decisión. Miren, la policía apresa a presa, seis hombres, supuestamente se disponían a secuestrar una persona en esta ciudad de San Francisco. Fueron apresados Alejandro Soriano de 42 años, Joel Cedeño de 23, Valentín Capella de 31 años, Elvin Moreta, Wanderson Emilio Carrasco de 28 e Isaías Peña. Este último, un raso de la Fuerza Aérea Dominicana. Se le ocuparon dos pistolas y estos se desplazaban en un carro y un color blanco modelo Sonata. Así por la avenida Frank Grullón de aquí de San Francisco de Macorís. Estos confesaron que se disponían a encontrarse con unos tales Nelson y Delio para secuestrar al padre de un tal José, que residía en, eh, New, World, en New York. Eh, todo por una deuda de 80 mil dólares. Así que ahí están las imágenes de los detenidos aquí en San Francisco de Macorís. Miren, muere un joven electrocutado en Pimentel. Walner Mosquea Francisco, electrocutado tras hacer contacto con una nevera. Así que ahí vemos las imágenes de esta persona que murió electrocutada en Pimentel. Así que repito, Walner Mosquea Francisco, electrocutado tras hacer contacto con una nevera en el municipio de Pimentel. Y eres joven de Bala vale, en medio de una discusión en el sector madrigal. Se trata de Jason Manuel Celestino, de 27 años, herido por un tal Manuel, por motivos que hasta la fecha se desconocen. Escuchemos las declaraciones del herido de Jason. Adelante. El agresor que estaba ahí directamente, Ma, eh, Manuel, eh, estaba ahí mismo eh, directamente, y dueño, eh, que está en la casa y dueño de la casa. Eh, un muchacho igual que uno, como los jóvenes se quieren siempre igualar, no sé. Y, y yo jugando, con lo que es esto? Y veo que saca un, se entra a la habitación y saca un revólver Y me lo pasa, tiene la confianza y me lo pasa a mano, como ¿eh? sabe que yo soy una persona que a mí se sí me importa que veis 100 mil millones de pesos o cualquier cosa, no importa, etcétera Lo que hay es que me lo pasa a mano y yo me sorprendo, digo, así me están haciendo, ¿qué es lo que es? Ya, vi este, que es heavy, no, que es un eso qué sé yo, qué. Yo le digo, oh, pero está heavy, está bonito. Y, y lo saco, ¡bu! y lo perpetuo, ¡prac! y lo llevo de nuevo. ¿Qué sucede? Él lo toma, lo saca, ¡cara! y lo entra de nuevo y me hace así. ¡Pum! Me la pega de ahí, me, me, me, me, me, la, me lo pone puesto en mi parte, me lo pone puesto en mi parte y me dispara. ¿Qué, qué, me, qué, qué, me, qué me llega a percibir eso? Que eso fue un mandato. Y yo quiero que no, no quede impuno eso, porque aquí están sucediendo muchas cosas y no quiero que las cosas queden impunas <risa> ahí están las declaraciones del herido señores, miren el PRM realiza la parada cívica también en San Francisco de Macorís así que ahí vemos las imágenes de lo que fue la actividad encabezada por el PRM y escuchemos actividad que está programada por nuestro partido a nivel nacional en cuatro lugares diferentes en el Cibao nos correspondió al honor de, de San Francisco Macorís el sede. PRM está en la calle. Este país está consciente que vivimos un momento profundamente desastroso. Esto es un calentón para la marcha del día 12, que tienen ya la gente de la marcha verde, pero ya el partido, junto con esta, hay cinco provincias que están haciendo un calentón, lo llaman un plantón, en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, en contra de todo lo que está pasando, todos los actos que se han venido denunciando y que no han sido llevados eh, llevado a la justicia, ni que quieren llevar a la justicia tampoco. Algunos de los perremeístas que participaron de esa actividad Realizan marcha al cumplirse un año de la muerte de Vladimir la Antigua El Falpo y demás movimientos populares de San Francisco de Macorís Desfilaron por las calles de San Francisco de Macorís Hasta llegar también al cementerio Donde están los restos de Vladimir Escuchemos Y el muerto que está vivo Vlad es uno de ellos como han caído mucho y están vivos y seguirán cayendo, porque apenas la lucha de la libertad e independencia del pueblo dominicano a favor de la clase obrera, de los campesinos, de los humildes, sigue adelante y hacen falta muchas cosas. Recordar a dos grandes titanes y a dos grandes revolucionarios que representan dos generaciones diferentes: a Jorge Puello Soriano el Mén de la vieja generación fundador del movimiento popular dominicano y un gran roble revolucionario, una generación joven, Vladimir un joven talentoso, revolucionario, rebelde con causa que un día como hoy fue abatido por la balazacina del, del régimen de, Leon, de Danilo Medina por su rebeldía, por clamar justicia por realmente hacer posible los principios de los grandes revolucionarios y de los padres de la patria Ahí está, señores, la actividad este pasado fin de semana. La Alcaldía de Castillo inicia la reparación del sistema cloacal. A raíz de la denuncia presentada en este espacio de mañana, ¿eh? el pasado viernes, la Alcaldía del municipio de Castillo intervino el sistema cloacal, el cual se encuentra en estado de deterioro. Escuchemos las declaraciones del alcalde de Castillo. Adelante. Este es un operativo que se trata de solucionar un problema que hemos tenido aquí durante meses con el asunto con el sistema cloacal. Donde, debido a la gran población que ya se ha concentrado en esta parte, ya el, el sistema ha colapsado. Por eso nosotros hemos decidido intervenir esta parte, aunque es un asunto muy costoso para el ayuntamiento, pero hemos decidido enfrentarlo y, y solucionar el problema para que los municipios de aquí eh, tengan una vida como se merece, una vida digna y que, y que la contaminación quede aislada en esta parte de, del pueblo ahí está esa es la intención esa denuncia fue de mañana el pasado fin de semana y miren inmediatamente cómo viene verdad ya intervenir a gestionar eso corregir ese mal el alcalde del municipio de castillo el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randy 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno, en preferencia, es Agua Randy Life. Bendiciones, no hay tiempo para más. Así iniciamos esta semana en de mañana. Hermanos del alma, Francis, Raquel, Fulvio, nos vemos sí. mañana. Chao. Bye. <risa> Hasta luego. Gracias, Vladi. Gracias, Vladi. Cómo no, importante información sí, en este Bendiciones. Indudablemente que hay que comenzar hablando del atentado con drones al presidente de Venezuela <ríe> Que ha llamado mucho la atención y que ha sido noticia este fin de semana Sobre todo por la forma de cómo ocurrió en el momento Como se ve. pareciera una imagen de película o que estaban ensayando una obra Todos estaban irán. esperando la situación. Entonces justo en el momento que estaba hablando de que la situación económica ya lo malo había pasado Me pareció ver una escena de la película... Eh, la falla de don Andrés, San Andrés, la falla de San Andrés que justo también le estaban dando este fin de semana en nuestros canales de acá de Telenor, eh, porque decía el presidente en la película lo malo ya había pasado y justo cuando eh, Maduro decía que ya la situación económica, lo malo había pasado, entonces ahí ocurre. Hay que destacar ese, el uso de la tecnología de ese anillo que es creado, que es parte del protocolo, por supuesto, en situaciones como esta, pero el, el, los expertos en tecnología han destacado lo importante de tener ese, ese tipo de anillo y utilizar esas herramientas blindadas eh, a prueba de bala. Entonces, fíjense... ¿Cómo ocurre el hecho? Se quedan como si no estuviese pasando nada los de atrás. La línea de invitados especiales la dejan ahí y lo van llevando, así silenciosamente lo van sacando al presidente. Pero ahí, en el momento en que rompan sí. fila y se arma el desperperro, por estas esos drones que cargaban eh, los, eh, di, eh, los esos dispositivos, cargando... Unos, unas, unos el e elementos explosivos el para atentar contra la cabeza, Ay, que Dios. era él, supuestamente, eh, Maduro. Hay seis personas detenidas, ha dicho las autoridades en el día de ayer. Néstor Reverol, ministro de Interior de Venezuela, dice él que dentro de esos de detenidos hay... Los que ejecutaron la acción, pero también quienes dieron la orden, la autor los, los autores intelectuales que fueron, sí, el explosivo, el C4, así mismo, como usted dice, utilizaron drones DJI M600 equipados con un kilogramo de explosivo, conocido como el C4. Entonces, ese plan, según la autoridad, y como vio todo el mundo fracasó, sin embargo, hay cuentan algunos militares heridos en ese hecho que ocurrió. Eh, muchos memes han creado en las redes sociales diciendo que este hombre tiene más vida que un gato uh -huh. eh, 500 mil cosas hasta utilizando a nuestro presidente Medina con que, que estaban prohibidos a nivel nacional todos los dones la han utilizado como coso, un tema que debe ser bastante Vuelva, serio vuelvan a poner el, el momento porque, óyeme Raquel hay un <coughs> seguridad que se pone detrás y como que hasta se ríe y este que está delante, que tiene la misma estatura de, de Maduro, muestra el, menos, el más mínimo, no muestra, el más mínimo temor. Fue Para mí tú sabes fue que, un montaje de mal gusto para que, él victimizarse y lograr hacer ese discurso de donde lo hizo y acusar y provocar. Fíjate el mensaje que le manda a Donald Trump, es un mensaje distinto que el que le da a, a Santos. A Santos un hombre pero ya que se ya va. se va, que está despidiéndose del poder. Sí. Pero Francis, esto... A es, mí me, eh, eh, me eh, resulta eh. un tanto jocoso el acto porque este hombre ha inventado todo <risa> en el poder. Yo quisiera que alguien con experiencia me, a, me <risa> abordara el tema, pero ahí es muestra de un gran show sin sentido. Para buscar victimizarse. El dron Francis, tranquilito cuando el tirador le dio y lo explotó en pleno aire. No eh, eh, eh, Estaba como si fuera firmando. Pero, óyeme, una, un acto así y, y ver cómo corren los guardias, ¿eso es lo que le debe dar a Maduro? vergüenza? Vergüenza. <risa> Porque poner a un ejército que se supone está esta información está demostrando su poder y su, y su número, como lo hacía Trujillo. Sí, sí, sí, sí. Eh, es poner a las Fuerzas Armadas armadas de Venezuela en tredicho Lamentablemente Creo que esta le resultó un tanto eh, Engorrosa Mira, mira, mira, mira el, el, el seguridad detrás Que hace así, da la vuelta y como que se ríe Bueno, Maduro ha de saber que si él decidió ser dictador lo más probable que le llegue es, es la muerte. Y no sería la primera vez que se atenta contra un presidente, ustedes bien lo saben. Claro. Así que yo no lo dudo. Bueno, por otra parte, el PRM hizo parada cívica aquí en San Francisco de Macorís, la hizo en La Romana, la hizo también en Asua y la hizo en Santo Domingo, en Distrito Nacional. Esta parada cívica que no están prohibidas por la Junta, lo que está prohibido por la resolución de la Junta es actividades políticas, pero no plantones ni paradas cívicas. Dentro de la proclama del PRM está la primera, voy a leer una de cinco, ¿verdad? Ah, es una política. Nuestro firme respaldo oh. a las demandas y las luchas justas, pacíficas <ríe> y ordenadas de las comunidades, organizaciones y sectores sociales en distintas comunidades y regiones del país en procura de sentidas reivindicaciones locales y nacionales. Bueno, yo diría que... Ahí está la parada no está cívica aquí en San Francisco de Macorís. Los partidos hagan su ejercicio y, y den muestra de interés de solucionar parte de los problemas de nuestro país. Yo diría que se deben quedar un mensaje a ustedes lo del PRM en sus actividades propias del partido y que a la marcha verde no se muestren interesados para que no se pierda el sentido social, porque esto es político no, no, no, eso no eso es una es no, un, eso, eso, no es, es político. eso es político, no eso es político partidista, no, no, porque políticos político. somos todos eso es político, político partidista. partidista organizado, Entonces, es por, una un, parada organizado por un movimiento político que deben seguir con haciendo. políticos para que deben hacer políticos. este eso ejercicio es político. Totalmente. Y una parada cívica llamando la atención a lo que está pasando en el país. Y también tenemos todo el derecho de ir también a la marcha del millón contra la corrupción. Bueno, los ciudadanos del y país... Y vamos para el derecho, allá. Todos. Pero cada vez que se hace una... Actividad, es que tú eres ciudadano, Francis. Precisamente. Aunque pero sea cuando, político. Pero cuando se hace con alarde de que somos y vamos, <coughs> se deja entrever que el PRDM no los miembros del PRM por su por su forma individual van a ir a la marcha verde. No, nosotros vamos es decir, a que ir. crean un espacio donde se puede Mildoso. ver los PRMistas marchando en el millón. Individualmente bueno. como, como ciudadanos vamos a ir. Bueno, sepa a manejar. La marcha eso. del millón contra la corrupción. De no haberlo anunciado era más prudente que si se presentan los miembros del PRM y, le, y engrosan el millón. No hay problema, Francis, pero se ahí ve en esa marcha, que dañan en la... esa marcha debieran de estar todos los peledeístas también con lo que está pasando aquí en el país. Bueno, recuérdate que mm, ya yo no. descubrí la fórmula. El gore. que hace la ley hace la trampa, dicen los legisladores. Esa marcha Porque debió de estar están, encabezada. Por lo menos ya están reconociendo de que ellos están, van, pueden ellos pueden habilitar, quiere decir, que pueden transformar la Constitución, pueden transformar la ley, y eso es lo que yo creo que la oposición debiera de estar advirtiendo. Francis, y, rein, y, rein, y yo no sé cómo ustedes van a subsistir con marcha, un Hipólito Mejía haciéndole el coro a Danilo, esa y ustedes esa, por otro lado. Esa marcha debió estar ahí encabezada por Félix Bautista, Díaz Rúa, José Ramón Peralta, oh. González, Gonzalo Castillo, Párez sí. Pérez, todos ellos debieran estar ahí encabezando esa marcha, si son bochistas. Porque... Vos estuviera vivo, estuviera en esa marcha, de seguro. Bueno, hoy está bien chiste bueno. hoy. hoy es lunes. Eh, bueno. Hoy es lunes. Bueno, lo que no es nada para ni sonreír, la situación de la Policía Nacional de la República Dominicana. Wow, Nueva vez increíble. vuelven a hacer noticias, no pasa una semana, si que ocurra un hecho... De, penoso, eh, de la falta de aplicación de los protocolos, de tomar la justicia por sus propias manos. Ahora le tocó a Ato Mayor. Ahí vimos en el bloque de información cómo otra sí, persona sí. cae a mano de un policía. Por eh, un la, la de La circunstancia carne. no se explica muy claro, tendrá que haber una investigación eh, profunda y por supuesto que eh, lleven a la justicia a este policía que comete nueva vez este... No sé cómo llamarle a esa actitud. Ay, eh, Dios entonces, Dios ¿qué, Dios eh, ¿qué es lo que está pasando? Hay que revisar la policía completa, hay que hacer una rellenería, hay que sacar de ahí a todo el que no esté preparado, ni siquiera psicológicamente para, para actuar y para usar un arma de fuego. Pues tendrán que hacerlo, tendrán que hacerlo. No que se iban a aplicar solo el uso de las de las macanas, las tres que, habían, que oh, dijeron tenien, que habían disponible Porque les rosas por Dios. Y sigue amenazante. Pero ¿por qué no le da un disparo en la pierna? ¿Por qué no lo someten a la, a la fuerza? ¿Por qué matarlo? Que no me venga a decir ahora que fue que se le escapó el disparo, como pasó hace poco en la capital. No, así no. Así no. Que haya sanciones drásticas con este policía. Que su actitud lo, lleva, lo ha llevado a fracasar, porque la verdad es que... Un teniente, se ve un tipo joven, eh, deprovisto de toda condición de madurez. Qué pena. La verdad que eso da pena. Y los accidentes le pasan a cualquiera. Nadie quiere sí. tenerlos en la calle. No, no, no. Entonces, Entonces, tiene que andar claro de que eh, las, puede ocurrir. Los conflictos no se dirigen a nadie nadie quiere causarle no vale daño a, a otro. No, eso son nadie. cosas que ocurren accidentes son accidentes. Entonces, ¿Cómo la sacar cuestión un es, arma de fuego de una vez matar a una persona? No, así no. Otra cosa, Raquel, uh -huh. que le hace mucho daño al turismo dominicano fue eh, cómo mataron a este francés allá en la galera de Samaná. Eh, dicen que lo mataron de un disparo, apareció muerto. Se está investigando. Y esto sí que le hace daño al turismo. Ya Samaná... Repetitivo es eso. Es repetitivo. Mm. El otro caso del turco, de este joven turco que casualmente estaba haciendo un trabajo periodístico para, eh, mo eh, para mostrar nuestro país a niveles internacionales, en su carrera de televisión, en su cadena de televisión para la que él trabajaba. Y, y, y, y por atraco, para quitarle un celular, lo matan allá en las terrenas. Y ahora... Este francés que apareció muerto con un disparo, hay que investigar y hay que también poner cuidado en lo que está pasando en esa zona tan hermosa. Ahí se necesitan más policías turísticos, se necesita más presencia de, de militares eh, educados en la materia. Más inteligencia militar. Más inteligencia militar. También ponerle una entrada que sea hermosa a Samaná cómo puede tener esto ¿Eh? y desarrollar esa zona como debe de desarrollarse. Es, es un polo turístico con un futuro enorme por delante. Y ya que estamos en la economía de servicio, en la economía de turismo, tenemos que brindar las condiciones para que el turista y el ciudadano dominicano se sienta seguro. Pero esto, la delincuencia, aleja sí, a los turistas. Aleja a los totalmente, turistas. Totalmente. No nos totalmente. cogemos después cuando los go los gobiernos estadoun estadounidenses, sobre todo Estados Unidos, cualquiera de otra nación, pongan sus páginas de inmigración que eh, tengan mucho cuidado con la seguridad. Y luego nos quejamos, eh, y todo el mundo hablando, que eso es intrusión. El que cometió el hecho, me apuntan, teniente coronel, óigame sí, el, el, el, el, sí, sí, el anterior sí, el sí, anterior, el alto mayor de sí. sí. es. mayor bueno, en, lo, en otro orden en otro orden eh, en el pasado día 3 fue comenzado el proceso ya donde se iba a dar a conocer todavía la licitación para el, el hospital regional que debe construirse acá en San Francisco de Macorís y la oficina de ingenieros, supervisores y obras del estado, la OISOE de, Hizo un llamado a la prensa, invitó a autoridades especiales, eh, autoridades, sí, sí. empresarios de aquí, de San Francisco y la provincia. También fueron invitados los miembros del Frente Amplio de Lucha Popular FALP. Allí estuvo representado por Joel Martínez, estuvo la presidenta de la Federación de Junta de Vecinos. Odili Morel y entre otros. Dicen que 30 entre empresas otros, presentaron. Presentaron, proyectos. sí, sus propuestas. Su propuesta. Que ya luego serán abiertos los sobres para saber cuál es la propuesta que más convenga de acuerdo al presupuesto. El 24 establecido. de este mes se va a abrir los sobres en la parte económica. Uh -huh. Entonces, estos se, in se integraron y hay mucho interés, según el presidente de, o el director de la hizo el ingeniero Francisco. Pagán Rodríguez, de darle seguimiento e invitar y darle la importancia que tienen los grupos populares por la lucha que han llevado a raíz a les, como una de sus exigencias ha sido la construcción del hospital regional, entonces le han dado muchas explicaciones y de hecho le han dicho en llamada a Raúl Monegro como vocero del Falpa que el presidente Medina no viene a inaugurar obras de las que ya tienes realizada aquí. Hay algunas que están listas, escuelas y centros listos, que no lo viene a inaugurar hasta que no se dé el, el Picasso, el inicio de la obra del hospital regional. Ese es el interés del el presidente Medina. Entonces, ya cuando usted dé a conocer quién, qué empresa... Hará, será la responsable de la construcción de la misma. Interesante ese esfuerzo que no solamente se le presentara y se invitó a la prensa, a las autoridades aquí eh, cívicas, militares eh, de, de, de la provincia de Duarte, sino que también involucraran a los grupos populares para escucharle y darle la importancia que ellos se merecen también, por ser ellos quienes han tenido la lucha en gran parte de la exigencia de este centro que tanto falta nos hace el hospital regional. Es sí. un tema que damos seguimiento. Sí, damos seguimiento porque ya va otro Picasso, vamos a ver cuándo inicie. En el <ríe> presupuesto que está incluido los 600 millones de pesos, todavía no hay un peso destinado para eso en ningún lugar. Vamos a ver también lo que tomaron de los bonos soberanos, tampoco está incluido. Vamos a ver que así sea, le estamos dando seguimiento. Por otra parte... El director de tránsito de San Francisco de Macorís, del municipio de San Francisco, dice que van a continuar con los trabajos de señalización de las vías públicas aquí en el municipio y que están trabajando hasta los fines de semana para señalar, señalizar, perdón, eh, las vías públicas y así evitar eh, contratiempos a los transeúntes y accidentes como ocurren en algunas esquinas de San Francisco. Enhorabuena. Ojalá que este trabajo eh, pueda surtir sus efectos positivos que necesita la ciudadanía. Así como también lo, las acciones realizadas por Jaime Camilo en Castillo, alcalde del municipio Castillo, que ya están haciendo el trabajo de la reparación del sistema cloacal. Enhorabuena, era una necesidad y por supuesto para eso fue que lo eligieron a los alcaldes para que trabajen. No es penoso que haya que, que estar felicitándolo porque cumplan con su función, pero este país es especial. Lo que debe ser noticia es, y no felicitar, es entonces eh, el no cumplimiento. Pero el cumplimiento de la ley y de lo que se le. La, la responsabilidad de cada uno de estos funcionarios no debiera ser noticia. Pero, insisto, nuestro país es especial. Es un, un, somos especiales, sobre todo porque se hacen reconocimiento inmediato y se hacen incluso alegóricas eh, manifestaciones por la realización del deber cumplido, Exacto. es decir <risa> seguimos siendo un pueblo que nuestra inteligencia eh, nos no la manipulan y, y sobre todo que recibimos como un favor lo que nos corresponde por derecho así es y eso no es posible, todo lo que es la función pública está destinada a cumplir un objetivo para bienes sociales, para bienes del pueblo. Y todo lo que nosotros como ciudadanos reclamamos o exigimos del gobierno, del Estado, en cualquier ámbito municipal y lo que sea, es como deber y como derecho. Como deber de ellos de darlo y nosotros como, de, como derecho recibirlo. Porque para eso en, existe en, la organización correcto. En, del Estado. En, en ninguno de los casos se ve las autoridades felicitando a los ciudadanos por el cumplimiento de la ley y por el pago de nuestros impuestos permanentemente. Nosotros con nuestros impuestos es que le pagamos a ellos para que trabajen. Y en ningún momento lo escuchamos agradeciendo eso. Entonces tenemos que estar felicitándonos porque cumplan con su deber. Entonces, este de ciudadano recibe como un derecho y no lo reciba como un favor. un favor, porque ahí entonces tenemos una distorsión de, de la relación, del que tiene que cumplir una, un deber, y usted como ciudadano que tiene como un derecho recibir una acción. Bueno, nos toca una breve pausa, cuando retornemos está con nosotros nuestro invitado de honor el día de hoy, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el maestro William Hernández. Abordaremos el tema de los libros de texto, el uniforme, todo ya a ley de días del inicio del año escolar. Nos vamos a la pausa, retornamos con él.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 Cada día, trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. impulsados siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central en este lunes, inicio de semana laboral. Nos place recibir nueva vez en casita para seguir abordando el tema de la educación en la República Dominicana al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el maestro William Hernández. Buenos días, bienvenido. Buenos días, no, días. a día, cada día. uno de ustedes, mis uh -huh. estimados amigos. Un placer estar acá y debatir los temas de educación, son fascinantes frustrantes mm. para el que no lo conoce la intríngula y es una forma de nosotros los profesores a través en este caso de, de mí que soy el coordinador de ADP en San Francisco hacerle ver entender una cosita o pequeños espacios a la persona que no entienden realmente cómo es que está la formación de sus hijos y la culpa, la mea culpa o no, todos somos culpables pero las autoridades que son los que producen realmente el currículo porque ya no tenemos, y decía le decía yo a Francia a ustedes ahorita, que es lamentable que un plan decenal, 26 años después, que comenzó a formularse, en una época que se decía, eh, bueno, ya no era la semiditadura de Balaguer, fueron eran los, los 10 años de Balaguer, pero que Balaguer era el caudillo, que Balaguer era lo otro, tal y tal cosa, se dio mejor el proceso, Resulta porque hubo una que... participación activa, participativa, militantes de todos los sectores. Ahí no se excluyó a nadie, a nadie. Estoy hablando que los periodistas tuvieron su participación. Los profesores con nuestro sindicato, la ADP, estuvo. Pero también cada profesor de cada área estuvo involucrado. Pero los trabajadores, sí, sí. Los padres de familia estuvieron involucrados. Los sindicatos estuvieron involucrados, las iglesias todas sin excepción estuvieron involucrados, los empresarios estuvieron involucrados. O sea, fue una eh, bonita experiencia. A mí me correspondió ser parte de, de las ciencias sociales, de la historia, específicamente de la historia dominicana, que no me gusta trabajarlo todo, el que quiera abarcarlo todo fácilmente comete muchos hierro. Claro. O sea. Y a mí me fascina la historia dominicana. Y yo fui parte de, de todo un equipo de 107 profesionales y personas de este país que trabajamos en eso. Pero ahora ni sabemos. Bueno, permítanos claro. que vengan con sí. el café. Ah, claro. Ahora entraron Gracias. y hacen ellos sus asuntos y no le piden opinión a nadie porque tienen Gracias. todos sus científicos. Son científicos. Son ellos. William. Son, son cientistas sociales. En, en materia son de historia, William. Eh, Estados Unidos por ejemplo Tiene una historia que la tiene Dividida en dos volúmenes de libro. Cuba también Y pasan de mil páginas Y la sorpresa de nosotros es Que la, el libro de historia De nuestra patria Que es rico en historia Apenas tiene 109, 209 páginas Ese es el de tercero de bachillerato ¿Qué es lo que está pasando con la historia? ¿Se está enseñando historia en, en nuestras escuelas? No, se está enseñando cualquier cosa menos historia. Pero ahí, si ustedes asumen, el muchacho, la última vez que conoció nuestra historia de la llegada de los españoles y todo eso, es en octavo. Se brinca el primero y el segundo, que ahora son tercero y cuarto. Eso es lo que ha cambiado del currículo, ¿no? ¿eh? Sí, la modalidad número, número. Que eh, Retornamos a la reforma chilena, porque aquí copiamos todo. La reforma chilena de 1970. La 1.70, una reforma que comenzaban entonces, los eh, primero y segundo empezaban en séptimo. Bueno, en, en tu provincia, en el Emiliano Tejera, eso fue en un salchera. excelente el plan de la reforma, excelente sí. motivación, en el año 1970 se motivó. ¿Qué resulta? Que en octavo los muchachos aprenden cómo llegaron uh -huh. los españoles, una serie de factores, pero ¿qué resulta? Que se brinca el primero de bachillerato, el segundo y en tercero, es que comenzamos a hablar de historia dominicana. En el tercero. En el tercero de bachillerato. Bueno, ahí Francis Mira tiene... Que, que, y qué historia, ¿eh? A, una, a un amable televidente que una vez se le ocurrió eh, criticar de forma inconsulta ¿Esto? una crítica que hiciéramos a los libros de texto. Un profesor. Y el profesor sí. dijo, voy a dejar de de mañana, qué que okay? y ha tenido la oportunidad de, estar, de, venir, de venir aquí en sus temas políticos. Pero, tuvimos la oportunidad de que Manuel Núñez, el escritor y el historiador dominicano, Muy bueno. llamara al programa y ratificara de que no habían sido sacados los libros. Y que estaban intentando sacar o quitar de la historia dominicana el valor que tenía esas luchas históricas. Y aquí vemos cómo se representa que el origen de la colonización empieza por la... La, la, la, la colonia francesa, la colonia francesa y no española. Sí. Que en origen hay un trastorno porque empieza a hablar de lo que eran los contrabando, a vendernos las pieles. No, señor. Eso a mí me preocupa. Que no fue con la que a nosotros se nos indicó. Yo soy de lo que cree. ¿Usted no cree que no se manda al niño a una discusión directa con los padres que tienen otra formación? Claro que sí. Esa es uno de las grandes interrogantes. ¿Cómo ayuda porque un padre a un niño? Por, no hay forma. No hay forma. Acuérdense que hablábamos, que usted nos comentaba, y yo le decía, bueno, depende sobre el, el, la encuesta que hubo, porque es que aquí estamos poniendo a chocar desde arriba hacia abajo, entonces yo le decía, no, es que en la, en la escuela, en la educación dominicana, lamentablemente, ¿qué está pasando? Que cuando un niño o los muchachos de octavo que fue la encuesta, esa general, decían que estaban de acuerdo, que le daba lo mismo la corrupción, pero que le daba lo mismo también una dictadura. Entonces ahí era que yo les refiero, Francis, te decía que tú tenías los aciertos. Es que es eso, que la educación nos está poniendo a chocar a la familia. El niño se está convirtiendo en rebelde. Nosotros quisiéramos un niño rebelde, pero un niño rebelde... Con conocimiento. Con conocimiento, con lógica, con, lógica con, con criticidad. Pero aquí no, la rebeldía viene de otra forma y está destruyendo. están sacando a nuestros niños. Para que, Totalmente. Los, para que los amigos televidentes y amigas tengan una idea. Eh, permiso, Raquel, que es el espacio ahora tuyo. Desde la intervención norteamericana hasta... Finalizar la dictadura de Trujillo en nueve páginas. Sí, condensado. Desde 1916, lo que se llama la segunda, ¿no es verdad? Porque hay una discusión. En 1907 hay muchos historiadores que pregonan sí, que sí, fue la sí. primera por la sí. Convención Domínico Americana que sí. comenzó a presionar y tomaron las aduanas, eh, que viene ya del préstamo de Harmon. Yo sí, les quiero claro. decir que esa gran estafa del préstamo de Harmon, eso está contenido en cinco párrafos. En cinco párrafos. La historia vergonzosa de este país, de cómo los gobiernos continuamente han venido sosteniendo, salvo tres periodos escasos en la historia dominicana, porque se habla de Trujillo que pagó la deuda, eso fue falso. Trujillo amortizó, hizo un cheque y es verdad, está ahí. Pero no fue que pagó totalmente. Quien la pagó totalmente fue Juan Bosch, en sus siete años. Quien mantuvo una deuda estable. Mes, eh, mes. Perdón, siete meses. Quien mantuvo una deuda estable lamentablemente uno dice, bueno vamos a decirlo, 12 años de Balaguer, pero Balaguer tenía una austeridad para construir, aquí hasta cualquier cosita, eh, un cuartucho, hay que coger un préstamo, y Balaguer duró 12 años, hubo una deuda, pero 12 años de gobierno, tú lo asumes, en los restantes 10 Balaguer también amortiguó eso, y Leonel pagó la deuda, o sea, hay que reconocerlo, mil lo que pasa es que Leonel cuando volvió, bueno, se, se alocó. Y el de ahora no, el de ahora ya se tiene estipulado Pero superó a todos. Maestro, sí. usted. No, no, este ha superado a todos. A todos. Danilo. Ahora, a Hipólito, sí. a todo el mundo. Ella a todo el mundo. Todo el dinero que se, desde la fundación de la República hasta que comenzó Danilo lo ha superado. Son 10 millones de dólares diarios que aquí se, se toma 12 millones, perdón. Maestro, diario. Usted nos ha traído varios libros para ver algunos vicios o errores que pudieran tener. Cívica 4, de segundo grado. Cívica 3, si usted tiene en la mano el de, el, el de Yo tengo aquí el de historia. Geografía, Antropología e, e historia, historia, que cada uno Tres de ellos áreas requiere un texto, sí. claro, Entonces, pero lo tienen condensado. Según usted, ¿cuáles son los principales sesgos que contienen estos libros? La deformación de la realidad histórica dominicana. La descomposición, Juan Boa hablaba de la composición social dominicana, aquí está la descomposición de Por la sociedad dominicana. Por eso tenemos un Duarte, Duarte Danilo y un de Duarte formado. Chino. ¿En qué claro. sentido igualmente <risa> la disculpa, descomposición? ¿En qué sentido? Sí, pero disculpa, me tiene 10 años una ley para erigir un solo Duarte, una sola figura. Uh -huh. lo, uh -huh. Aquí, yo le digo que en el Ministerio de Educación, la, la, ley la Constitución, desde la Reforma 26 que se hizo cuando... bueno cuando Balaguer otra vez, miren qué cosa. Bueno, Cuando Balaguer se, se, se, se establecía este el año. tamaño de las banderas dominicanas. Usted ve siete formas de bandera dominicana y En bien. las instituciones del Estado. Y eh. colores. Bueno, ya usted lo dijo. No iba a presionar porque los colores no son el color realmente que se dice. Raquel, o sea que situaciones que hay, por ejemplo, la naturaleza del ser humano. ¿Qué es lo que es el ser humano? Se te va hacia los religiosos y se te va hacia una hacia la religión católica. Pero del catolicismo reniega muchas situaciones de valores. Por ejemplo, el no matar. Entonces ahí te hablan en ciertas cosas que ustedes después lo van a ver. Que la persona debe defenderse como de lugar. ¿Y cómo te llama como de lugar? No, eso no es civismo. Eso no es civismo. Pero un civismo es el patriotismo. El patriotismo tú aceptas a la persona que viene legalmente a nuestro país. Pero ahí se habla de acceder de todas maneras a todo aquel que de una u otra forma está en República Dominicana, que llega a República Dominicana. Pero aquí estamos llenos de delincuentes. Entonces tú no puedes aceptar esa situación. Otra situación de, de, de valores. El irrespeto hacia los padres. ¿Cómo yo hablo de irrespeto hacia los padres? Simple y llanamente, cuando tú llamas a la rebeldía al joven estudiante con tus familiares directos. ¿Quiénes son tus familiares directos? Padres, madre y hermanos. Entonces, no una rebeldía para hacer lo correcto, es una rebeldía para tú mantener lo tuyo. Y eso no es individualmente. Tenemos que ver algo que lo colectivo prima por encima de todo, la tolerancia que tanto se pregone, y ahí a veces aparecen cositas de tolerancia, uh -huh. pero cuando tú hablas de que tú debes debe prevalecer lo tuyo, no hay tolerancia no tú lo estás negando pero eso se va, se va suelto, si yo como profesor por ejemplo, que me corresponde eso que en los politécnicos le llama ética pero no damos ética no ¿sabes que en, en la universidad y, y yo añoro el libro de, de del señor Rubén Silier ética profesional, eso hasta, sí. en la, hasta en las universidades se dejó de dar, sí. porque este es un país que está tras, tocado, se ha transformado a la inversa, los profesionales por ejemplo. Se quiere sacar el humanismo. No, eso se sacó, Total. no es que se quiere mi amigo Fulvio. no, no, ya eso se sacó completamente del currículo dominicano, se habla en frase, y ahí ustedes van a encontrar después que lo revisen, fundamentalmente en el de cuarto, unos valores. Sí. Oye, pero no ponga los valores, a que el niño construya sus valores. Estos libros son negocios, entonces esto no, esto no tiene Totalmente. negocio. Totalmente. No. Son negocios, pero yo le quiero decir que también, aparte de negocio y que el ministerio dice que invierte 1.300 millones, nunca llega para todos los estudiantes. Mire, entonces, tú tienes que, que, que no llega. No, para todos no. Profesor, no, me preocupa llega. ver los detalles sobre historia dominicana. Inicia así. ¿Y en qué época comienza? Ah, lo que tú señalaste en lo, en lo que dice antecedente de la formación en, de, la de la colonia, colonia francesa en San Santo Domingo. Y ahí, entonces, y ahí es la, la historia dominicana. No, entonces fíjate una cosa, ¿dónde sigue? La revolución francesa y su, reper, y su repercusión en la colonia de San Domingo. De es decir, dices. estamos hablando de Haití. Tú lo, entonces, es que tú lo dijiste, Francia. la revolución haitiana es la que continúa y no la revolución dominicana con la, con la grandeza de los patricios el Día de la Independencia. ¿Tú crees que es posible chequeate tener la... un dominicano de conciencia no. en los próximos 10 años? Pero chequeate la cantidad de páginas que le dedica a eso y chequeate entonces la historia reciente dominicana. No compensa. Porque hay no, no. todo un plan orquestado. Mira. mira dónde viene al final la independencia. Una página. Dos. Tres. Tiene que leerlo lo, sí. los subtítulos Porque los subtítulos ya, te ya, brincan ya, ¿Ya? Ya, ya, ya. No, este no, pero los subtítulos te brincan No creas que todo eso <risa> Aquí hay subtítulos ah, Algunos de los trinitarios Después llega A la batalla de primera república Ya ahí terminó Todo el proceso ideológico Aquí te ponen las actividades por... ah, sí. Ya terminó ¿eh? Ya eso es Francis pero ahí está todo, cuando te habla de independencia, ahí está la trinitaria, ahí está la dramática. Yo pregunto, ¿qué te lo expresan? En Tres o cuatro páginas. Yo pregunto, ¿y, en párrafo. ¿Ya? y tenemos nosotros la obligación de pagar estos libros? libros. No, esos son los que da el gobierno gratis. No, no, pero por impuesto, los <ríe> impuestos lo pagamos, por supuesto, pero claro, no se lo cobran directamente. Quiero aclarar un asuntito, sí. como se da en obvio eh, mencionarla. En los colegios privados, ustedes me han dicho, yo trabajé en colegios privados, uh -huh. yo trabajé... Bueno, lo voy a mencionar, la Alta sí. y San que sí, Hay que pagar que mucho dinero de, en libros. Sí, pero vale la pena esa inversión. Lo que no vale la pena es que hay instituciones que lo cambian cada dos años. La ley dice que cada cinco años. Debieran mantenerlo porque tienen. Ahora... Esas instituciones, esas grandes compañías. qué es lo que cambian? ¿Qué es lo que cambian de esos libros? La compañía que lo imprime. La compañía que lo imprime. <risa> la imprenta. Eh, la, portada el negocio, el negocio. la portada la portada. Y te cambian dos o tres textos. Ya. ese Es el negocio. Ahí es que está lo malo. Pero usted coge un libro de un niño de un colegio y del sector. Te trae un pues, cuaderno al lado, un todo, CD. Todo, todo. Es, es una inversión. Una inversión costoso, costoso. Porque aquí no hay una editora completo. que desapareció desapareció después de la muerte de Juan de, de tumbar el gobierno de Juan Bos, desapareció la editora dominicana y que Leonel vendió todo eso en el 98, pero estaba la estructura y se hacía con muy buena calidad hay una compañía por ahí que yo me reservo el nombre de donde llegaron todos los equipos que lo tienen ahora y son de lo que están vendiendo al gobierno dominicano Conocido todas estas debilidades que tienen los libros, ustedes como asociación dominicana de profesores ¿qué van a hacer? o sea Sé que han reclamado en múltiples ocasiones, pero ¿a qué le están llevando ustedes? Porque no debieran permitirlo, sabiendo todos los sesgos. Bueno, Raquel, el, el problema de no permitirlo, tú sabes que nosotros somos empleados del Estado y del Estado de a través del gobierno, del ministerio. Lo que nosotros les reclamamos a los padres que asuman su compromiso, su rol, que nadie quiere. Porque es que nosotros ahora somos las la sirvientas, somos los trabajadores sociales, somos los todos. Los niñeros. Los niñeros y todo. Entonces los padres no quieren asumir que el niño dominicano, el adolescente, no puede competir, ni va a competir. Los recalco otra vez, lo dije. Y los recalco. Nosotros no vamos a salir con un currículum, con unos textos así, con un nivel de metodología que no nos las imprimen. ya o sea, nosotros... Y sabemos que hay muchos de nosotros profesores que no tienen el compromiso social, el compromiso patriótico. Que no le importa. Que no le importa no ganarnos los chelitos. Entonces, son circunstancias. ¿Y qué conlleva esto? Que no nos están dando la formación de vida. Usted sabe que, que aquí para hacer una maestría el profesor tiene que pagarlo. Pero hay una inversión en INAFOCAM de 8.400 millones. Te dan el posgrado, pero te queda en el posgrado. Pero ¿y la maestría? No, Si el profesor no da 300 mil pesos por una maestría, solo, solo a nivel de, de, de, de los materiales que tiene que usar, sin los pasajes, sin comida, sin alimentos, no se forma. Entonces aquí cada día se está quedando más gente sin esa formación. La ADP sigue siguiendo. Tenemos un, con, eh, un Consejo Nacional de Educación por primera vez secuestrado. Primera vez secuestrado. Ahí no se discute nada. No hay política educativa, no hay visión educativa. Miren, yo voy a hacer un intento. Pero hay un proyecto para candidatura a presidente en educación. No, claro, claro, y una visita y comprometiendo personas que no tiene que ver nada pero con Pero mirando yo esto, este libro de Cívica 3. Encuentro Cívica 3. Encuentro muchas imágenes, pero poco contenido. ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién le dice lo que le falta? Porque muchas de estas cosas están eh, como enunciados. Sí, es muy inconclusa. Ahí te habla de la constitución. Pero de la constitución, si tú lo asumes, te habla en cuatro páginas. Y de las cuatro páginas, más de la mitad son de gráficos. Otra parte, en supuestas actividades, que está prohibido, ¿eh? en, el, en jornada extendida, uh -huh. está prohibido ponerle más de dos tareas por día al, al estudiante. Ah, o sea, que si vamos cinco profesores, yo no sé cómo es la forma. Pues eso te lo dicen Con así. Tarea. No, los profesores te lo dicen. No, no, entre. No es 10 tareas. Entre, no, no, entre los profesores por grado. Dos por, profe por área. Oh, o sea, si, si tú y yo le ponemos una, tare una tarea al estudiante, ni Raquel ni Fulvio. O sea, nadie más, más puede ponerle. Porque el pero ya eso ya es, tenemos ya la tarea. Eso no se cumple en, lo, en los colegios. No hay posibilidad. Porque posible. en los colegios todos es que, los profesores de A. Es que eso, eso es atrofiar la mente, por Dios. Pero, ¿y cómo yo? Ciencias sociales, por ejemplo, ¿usted sabe cuántas horas que se da la semana de historia dominicana? Han bajado a tres. <risa> tres horas a la tres, semana. Tres horas. miren esto. Y una hora de cívica semanal. Cuando tú vas, si, si tú no oyes el timbre o no cambia bien, cuando tú te mudas de un sitio que, por ejemplo, en el Politécnico, a mí me toca en mecánica, que está aquí adelante, y me toca en el curso que está en la tercera planta, yo voy a asumir ahí más de cinco minutos para llegar y lo que yo paso ahorita ¿qué es que lo que voy a dar de 45 minutos con una hora de clase, porque la hora de clase no es una hora, no, es 45, 45 minutos sí. o 50 minutos. Mire qué interesante. Francis Aquí está yo gozando. Encuentro con tu morenito ahí. Sí, con caricatura? mi morenito. Con, eh, la facción dominicana es así. Nosotros somos eso. Para este libro debemos de defender nuestra soberanía nacional. Y yo creo que me van a desarrollar todo un criterio y una política de defensa que tú entiendas que debe de valorar tu país, que tú entiendas que debe de respetar la bandera, debe respetar los, los símbolos patrios. Y cuando veo el texto. Es que, ¿Te dice que es un gobierno terminó, mira, y un tipo de gobierno? Terminó. ¿Qué, qué, las en líneas. Dos parra, atiende esto. En atiende tres esto. ¿A, a <ríe> Vamos a defender la soberanía. <ríe> tres párrafos. <ríe> es increíble. Y cuando yo vengo para acá, que creo que voy a desarrollar. El ¿Ya terminó? Sí. ¿Tarea? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué vamos a poner ahí de este lado? O sea, que Con una de, de... defensa de la soberanía que apenas dice el gobierno Prepara. lo forman el conjunto de... Y eso es defender la soberanía. Eh, es civil, porque las autoridades son civiles, no militares. Tú eres abogado, tú eres abogado. Dios Eso mío. es realmente defender la soberanía. Decir que el no gobierno... Tienes... Que él... Que el gobierno, que es un rango que está en la Constitución, no, definido. No, Por eso yo le digo a veces y a los amigos que no ven, por favor, cuando ustedes vayan a hablar, y lamento que ese profesor, yo no sé si fue una de las veces, porque Manuel sí. ha hablado varias veces, que yo escuché, me da pena. Primero, que pierde un espacio, si no lo ve, de formación y educación, sí, claro. al no verlo a ustedes. Eso es lo primero. Gracias. Lo segundo, que como profesor, eh, se denigra él mismo. Y intolerante. Entonces, ni, ni, ni la tolerancia... Es intolerante. Mm. Ni la solidaridad, ni la formación, ni la profesionalidad, para no decir otras cosas, están en juego. Claro. Porque yo tengo que aceptar, y el problema de la crítica, autocrítica, bueno, ¿dónde está de maestro, ese maestro no para decir? Entonces usted tiene que primero, y le llamo a todos y cada uno, a que primero vamos a consultar, vamos a chequear qué es lo que se está dando en la escuela dominicana, qué es realmente en el fondo, qué planes hay. Yo no lo digo porque ustedes lo han expresado muchas veces y muchas de las personas conocen, pero William Hernández entiende que mientras estemos así educando a nuestros niños, aquí no va a haber cambio de mire, ninguna forma. En ese estudio que se hizo, los niños de 14 años, el 56% dice que es normal el asunto de la corrupción. Pero Ahora, claro. ¿está la ADP preparada, está educación preparada para este nuevo inicio de año escolar? no esta no. no. hay preparación, las escuelas siguen igualitas, hay un presupuesto que no se multiplicó hoy tenemos una reunión con la directora de distrito creo que ya aquí quizá ustedes hablaron, pues yo mandé la información de que el director de las Guasumas fue repuesto pero el de Villarriba no Todavía. Entonces, como que están jugando a una alianza que hay de 10 presidentes, vamos a ir, ojalá que haya una satisfacción. Pero ya satisfacción. ustedes están en disposición de eh, iniciar el año escolar. Nosotros Todavía. estamos en disposición y vamos a iniciar, porque nosotros no queremos abandonar nuestro espacio de lucha, de combate, de formación, que son los centros educativos. Hoy nos, nos integramos todos los profesores a las escuelas. Hoy vamos a discutir a la dosis. Se inician los benditos talleres que yo les voy a traer el material de qué es lo que es la formación de los talleres. Es un compromiso mío. Son talleres ustedes. para ustedes. Sí, para los profesores. La escuela previa. comienza el día 20. Uniforme ya se está diciendo que no van Llegaron, a llegar completo. No, no, no han llegado todavía. Supuestamente llegan de jueves. Excepto que le van a permitir que usen la camisa azul. Pero entonces disorción. el padre va a gastar otra vez. Doble. Va a tener que comprar la camisita azul sí. si es que aparece. Es una locura. Entonces, bueno, una locura y ahorita va a tener que pagar un sáter porque cuando le pongan a un muchachito Con que suerte, engordó una L. niña o algo, porque no hay medida. Ellos están presumiendo que el niño y no hubo esa, esa tampoco esa, ese censo de decir, bueno, la niña de los, séptimo los de la escuela Filomena Gómez tiene tanto, pero no sabe en este tiempo cómo si creció, si engordó, si nada de eso. Entonces a él eso no hubo tampoco preguntándole que debió ser, preguntarle a él. Entonces ustedes ven que las Fuerzas Armadas están haciendo uniforme y ahora se destapan que no dio tiempo de hacer todos la, la, los paves rangers, los suetes, lo <risa> no dio tiempo porque ahora se fueron para China. Pero entonces, si, ¿Cómo? si no dio tiempo, no entonces. Es aquí no se que puede que está aplicar realizando una a media. parte aquí. Aquí se quedó menos del 40% porque Maestro. supuestamente no hay capacidad. Pero, pero entonces suele. no pueden aceptarlo ustedes como ADP de que lo apliquen a media. Porque o lo aplican con no, todos. Ten, ten, tenemos que aceptarlo. Porque daño le vamos a hacer al niño? El ¿Qué va a ver a El carnaval. Entonces, el carnaval ahora. Porque suele. si un niño te llega, ¿con qué autoridad? ¿Con qué moral? Tú le dices, no, usted no puede un ¿No? porque no tiene desorden, porque no hay. Le estamos haciendo un, un peor daño. Es un desorden y un caos. Franci Fran, si lo hablaba anteriormente y yo le decía a Franci, si es más que el desorden. Es, sí. es una vagabundería. Se quedó ev evidenciado lo que dijo Leonel en algún momento, el asunto de educación no es el dinero es planificación, pero Leonel lo hacía porque no quería invertir realmente, pero mira, que es un intelectual es mucho recurso que tienen y, y ha quedado demostrado pero, de recuerde, que no lo no es que no se está invirtiendo en educación el 4%, y en qué se está gastando es, ahí es que queremos, los talleres estaban suspendidos porque no había dinero ni siquiera ¿Ni la para preparación? la preparación, la preparación la formación, el currículum que ustedes van a, están aplicando lo conocen, lo, no, lo... no, no, ni lo conocemos ni el, ni el nuevo que se está estudiando ¿Ya? nunca lo hemos conocido, y y otra vertiente, por ejemplo, aquí hay en la Filomena Gómez, hay 10 computadoras en el suelo desde el año pasado, que no, no sirve, se usaron, no, no, sirve. Tan, no que, o, son nuevas, que son que nuevas, pero hay que pero venir no de Santo Domingo porque en Macorís en ningún pueblo hay capacidad no hay de instalación oh. entonces, ¿quiénes son los, los responsables de eso? Una compañía vinculada a ciertos funcionarios que tiene que venir a Pedernales, a San Francisco a instalar, y hasta que ellos no se planifiquen eso no sirve, otro caso hay centros con eh, que tienen un aula pequeña donde caben 10 computadoras y te mandan 20. Pero esas 10 computadoras que sobran no se pueden mudar a otro centro, porque está prohibido, porque son asignadas ese centro, Entonces sí. es preferible que, se, que dañen se dañen a que la use otro centro. Bueno, son muchas diabluras que ¿Cuántas hay ¿Cuántas cosas? Duración. Esperamos entonces que nos traigan los instructivos, no, la, eso, como no, eh, el desenvolvimiento de los talleres. Y no te ponga eh, no, que no te dé un yello cuando tú vea, cuando tú lo leas. <ríe> <Sí>. Bueno, muchas <ríe> gracias. A gracias a ustedes. Gracias al maestro William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. Acá en San Francisco de Macorís nos toca una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. 50 años de la Farmacia San Rafael y agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años de servicio. Farmacia San Rafael te premia en grande. Por cada mil pesos de compra por persona en efectivo, tarjeta o diferencia de seguro, recibirás un boleto para participar en la rifa de una motocicleta, una TV Smart, y una nevera, botando la casa por la ventana, como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y en San Francisco de Macorís. Recuerda, nuestras nuevas sucursales están en la calle Castillo, número 187, sector Holguín, y en Huiza, kilómetro 3, carretera Anagua, San Francisco de Macorís. Sorteo a celebrarse en el mes de diciembre de 2018. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Bueno. Supermercado Almanza, les recuerda que en Las Guaranas no tiene que salir de allí Porque ya todo lo encuentra en un mismo lugar Y en esta temporada de escolares tiene repleto el departamento de útiles escolares Ya lo ven, como se ve ahí en pantalla Supermercado Almanza a la vanguardia y con todo lo que usted busca en un mismo lugar Estamos en la avenida, en la calle principal 34A Las Guaranas Aceptamos tarjeta Solidaridad y recordarle es tan nuestro como la Guaranas, supermercado Almanzar. Si quiere verte bien y cuidar tus ojos, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, las mejores monturas en todos los colores que se acomodan a tu contorno facial, cristal de primera, atenciones de profesionales, óptica máxima visión, calle Castillo, esquina La Cruz, 809-588-7675, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, en el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes Rafael Díaz, Juan Bosch, manda una foto, dice que aprovecha su espacio para advertir a la sociedad de una red de clonación de tarjetas de créditos que opera en la región y de la cual él fue víctima usando, utilizándola en la sirena de la vega, Moca y Bonao, por un alta Suma de dinero. Ya está mostrando la clonación de la tarjeta que le hicieron idéntica. Prácticamente solo baja un tono. Vamos a ver si podemos mostrar, por favor. Los, el WhatsApp baja solo un tono en el color del dorado de la tarjeta Visa de Reservas. Es un caso que está poniendo él, un hecho que le pasó a él, a Rafael Díaz. cuando La clonación de la tarjeta. Sí, el... La usaron en Moca, La Vega y Bonao dice él por una alta suma de dinero la tenemos en pantalla penoso rafael esta de las mil caras del engaño que utilizados acá república dominicana jaime rojas de los grullón dice ese supuesto atentado es un plan armado de maduro y lo malo de todo es que le dio resultado y las declaraciones de juan manuel santos lo ayudó para justificar esa barra basada al pobre no le sale nada bien Dice Ingeniero Darío Guzmán, de Sector Hermana Mirabal, buenos días, Francis, y los demás, dice, y los del PRM y los demás partidos no están sufriendo los efectos de la corrupción y el, el alto Pareciera. costo de los combustibles y de los, ¿qué? De los productos de primera necesidad. Vamos todos a marchar por la corrupción, eh, que vivo el pueblo dominicano, dice el Ingeniero Darío Guzmán. Manolo Geraldino escribe, buenos días, ya la gente está cansada del ADP y que no trabajan solo perturbando la docencia de un grupo de vagos, dice Manolo Geraldino. Manolo, Irka Rodríguez. hoy estuvimos hablando solamente del, de, la, de los textos que no contribuyen a la formación de ciudadanos verdaderamente pro, proactivos y productivos y nos están sacando de las escuelas nuestras bases morales con las que se erigió la República Dominicana. Se está negando la historia dominicana. Lo, está ahí en el libro de texto. Irka Rodríguez escribe, buenos días, mis amores. Buen día, el profesor. Dice, yo ahora sí me perdí. Entonces, ¿quién descubrió América? ¿Los españoles o los franceses? ¿Qué bueno, cosa? Vikingos. Pobre sí, vikingo patria vikingo fue. mía, dice Irka. Yasmín Valerio de Salcedo nos manda una postal de buenos días. Bendiciones para ti también. El número que termina, 7433, también una postal de buenos días. Gracias por vernos, eh, sí dice que no apaga el televisor y ahí está y que nos ve siempre. Juan Carlos de senoví manda un video sí. que vamos a ver en lo adelante de qué se Hay trata. Una llamada. Vamos a vamos darle a recibirla. Paso. Buenos so. días. Buenos días. Buenos días. Estas son las imágenes de Juan Carlos de Cenoví que nos está mandando. Este es un ahí? incendio forestal, un solar. ¿Qué pasó? Es bueno, Juan Carlos, que explique qué ocurrió. Un, ah, okay, a Juan que vuelva Carlos. A llamar Juan Carlos, para Vuelve que. Vuelve a llamarnos en, lo, en, para que en que el minuto la que información nos queda. De esa. Eso parece un cultivo de arroz que le prendieron fuego. Y se quemó todo por el lado. Claro, no, <risa> y, y que esa humarera que produce contamina todo el entorno. Así es. Pues mira, Yolanda lo, Santos de Pisa Costura también escribe y manda una postal. A lo, postal. Que, manda, a lo puede, que entra eso eso en contacto Juan buscar. Carlos nuevamente y nos explique qué está pasando ahí. Recibimos una nota una comunicación de fecha 2 de agosto de Pedro Jacobo, quien al parecer se despide del movimiento popular. Ah, bueno, ahí está, vamos a escucharlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buen Buenos días. mi hermana y ustedes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Juan Carlos? Adelante, Bien. cuéntanos. Yo por María. Bien. Bien, eso que el estaba que yo le mandé a ustedes, esos son personas que son inhumanos personas que no son parece no son de este país. Como ustedes ven ahí, eso es, esa es la escuela Camila Enrique. Esa es la finca que está ahí detrás. ¿Detrás como de se la escuela? Nombre, sí, detrás de la escuela. Es Camila la escuela, Enrique. La de sí, sí, ahí estamos Entonces, viendo parte del techo. Como ustedes ven eso ahí, así cinco minutos pasan muchos sectores aquí nosotros nos reunimos con la magistral, le mandé el video a la magistral, le mandé los nombres la eso, eso, sí. a la eso, A la del sí. medio ambiente. Sí, correcto. Exactamente. la es la calle principal. Eso hay que meterle una eso. multa que se acuerden mientras vida tengan. Sí, sí, pero sí. no sé que, si es miedo que le tienen o no sé qué es lo que está pasando con, con la autoridad de aquí. ¿Y se podrá dar docencia hoy? Ahora no, no, empieza el día 20 de agosto la docencia. Ahora Digo, no hay clases, ¿Verdad que los no profesores hay. son los que van a comenzar con unos talleres, pero imagínense ustedes un, un momento que haya docencia, que esté lleno de sí. niños, eso ahí. ¿Cuántos tendrán, es ¿cuánto sí. tendrán que sacar? Cuando está sucediendo afectado. esto, ¿se da docencia como quiera? No, no hay manera de docencia. O despachan los sí, muchachos. Eso es, Francis, Eso son los 10. Eso son los riesgos, eso no es es, Ahí, eso ahí. Eso tuvieron, oye, en Francia, ayer, eh, tuvimos, que ayer tuvimos que sacar una, una señora embarazada. Eso fue traerla, traerla para la autopista, para allá, en un vehículo porque se estaba asfixiando En su propia cosa, casa. Antes, otra cosa, aquí donde está el hospital, ahí esa finca que está eh, casi muy al frente, ahí, ahí comenzaron a quemar y los pacientes que estaban ahí, tuvimos que sacarlo de ahí. Oye. Eh, eso es no. la pena, eso es la vergüenza, más magistrada. Pónganos nosotros, que esto no es un relajo. Muchísimas gracias. Gracias hermano. a ti por la denuncia, en Juan la, Carlos. Y la contaminación que eso da, que no solamente no, es de, de ese lugar, eso altera todo el entorno, brisas abajo. Así es. Mañana vamos a abordar el tema del aniversario de la muerte de Vladimir Bardera. Y de Jorge Puello el MEN, el Falpol, Frente Amplio de Lucha Popular y el Movimiento Popular Dominicano Hicieron una manifestación ayer, una marcha que culminó en el cementerio Con actos donde se reconocieron el legado histórico de cada uno de ellos Así que mañana lo abordamos en el tema central Bueno, pues mañana entonces daremos acuse de recibo de, de esta nota que envía Pedro Jacobo Que se despide del movimiento popular en razón del movimiento popular Así es pues se nos acaba el tiempo por hoy agradeciendo como siempre a ustedes la compañía. Esperamos contar con ella mañana. Buenos días. De mañana.